Me ha contado una abuelita que le gusta hablar cantando Me ha contado que la abeja se comunica bailando Maravillosas maneras de expresar tiene la vida La danza de las abejas, la belleza y la armonía Baila, baila la abejita y anuncia a sus compañeros Se llaman todas ellas. Ella baila haciendo el ocho y en su baile les indica dónde está la flor más dulce para hacer la miel más Me maravilla, la abeja es un ser precioso, el milagro de la vida. Muchas gracias por su canto, muchas gracias abuelita. Ahora ya me voy cantando la canción de la abejita. Baila, baila la abejita y anuncia a sus compañeras hacia dónde hay que volar.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 Hacerla la bien va